Residentes en la urbanización Toribio Camilo nuevamente denuncian el mal estado en que se encuentran sus calles. A la fecha no han recibido solución a lo que se ha convertido en la principal problemática de la zona. Bueno, el descuido de las autoridades no están afectando grandemente a la población porque no ha llegado el beneficio que la sociedad espera para nuestros ciudadanos que se han elegido para tales fines, sin embargo, hacen caso omiso de esa parte, lo que significa que están frustrados ante esa situación que está dando a nivel nacional. Y eso es una verdad que está, que está dando en esta situación, aquí, en este sector de aquí de San Francisco macorís Lo que esperamos que esas autoridades, pues, se a trabajar y que identifiquen el trabajo para el cual se han elegido realmente. Hacen otro llamado a las autoridades, pues transitar por las vías se ha convertido en verdadero dolor de cabeza. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.